¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Bien, bien, muy bien, muy contento. ¿Por? ¿Por las elecciones? No. No, por ahí estás triste. Por ahí estoy muy triste. ¡Qué mal que votaron, eh! Mm. Mm. Bueno, de qué viajó, asombro si acá votamos horrible también. Muy mal votamos acá. Ya veremos qué pasa. Igual las definitivas son el 14 de son noviembre. En, en, en noviembre, sí sí. sí, sí. Así que esperemos que bueno, que Scorpio nos trate un poco mejor que Virgo. Hola Carmelo, bienvenido. Hola Laura. Eh. El Pepe decía que no, no podía entender cómo en el 2015 había ganado Macri eh, en Argentina, ¿no? Hola, Agos. Bueno. Bueno, espero que, que hayan podido ver. Les pido, prim en primer lugar, les pido mil disculpas eh, porque ayer no, no les subí el video eh, que era sobre Quirón. Se me pasó totalmente. Pensé que lo había subido a la mañana y no, por lo visto, no lo había subido nada. Eh, y se lo subí recién hoy. Así que no sé si tuvieron tiempo de verlo. Eh, es un video cortito, son 17 minutos. Eh, entonces, hoy lo que vamos a, a ver es... Eh, eh, es los planetas que nos faltan. Vamos a hacer un pequeño repaso... Eh, bueno, mientras vemos si se va conectando alguien más a la clase de hoy eh, Hacemos un repaso No tengo que ir ahí Tengo que eh, venir aquí Compartir pantalla Y irme aquí a trabajar Bien nosotros ya eh, vimos eh, qué significa cada uno de estos eh, simbolitos, signos, constelaciones, eh, como le quieran llamar. Ya explicamos por qué en astrología Caldea, en astrología tradicional, en astrología... Eh, eh, bueno, como todos los nombres que le llaman a nuestra astrología. Eh, ¿qué, ¿Por qué usamos esos, esas 12 constelaciones y no usamos 15, 20, 30, 50, 100... Ya que en el universo hay infinitas, va hasta donde sabemos. Eh, según Einstein, no, le, no tenía mucha seguridad de que el universo fuera infinito. Eh, y, eh, y usamos nada más que esas 12, ya sabemos que es porque por la elíptica de esas 12, o sea, eh, por donde pasan los planetas, detrás de los planetas vemos únicamente a 12 constelaciones y no a 15, 20, eh, 100, 200. Eh, yo a ver si se conectó alguien más y Silvia Fane Funes Ahí te abro el micrófono Si se van conectando Yo no los estoy viendo ahora Porque estoy en el programa eh, De astrología Si se van conectando eh, Se conectan con el micrófono cerrado En el chat eh, Yo tengo que abrirles el, O sea permitirles hablar Y después ustedes tienen que abrir el micrófono Para poder hablar eh, así que si se van conectando eh, esperen un cachito que cuando en los momentos que yo vuelva eh, van a van a tener eh, voy a irles abriendo el micrófono eh, bien entonces les decía ya vimos qué significan cada una de estas 12 constelaciones. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. ¿Por qué usamos estas 12 constelaciones y no otras? También vimos los Elementos Esta es la cuarta clase De astrología inicial De 14 Que vamos a hacer en este año eh, Vimos también eh, Los elementos Las cualidades eh, Y las polaridades O sea Si un signo es Femenino o masculino, yin o yang, eh, si es positivo o negativo, como le quieran llamar. Eh, ¿Qué, qué cualidad tiene? Si es cardinal, fijo o mutable. Y qué eh, elementos son fuego, tierra, aire y agua. Entonces, primero dividimos de A2, después de A3 y después de A4. Y de esas uniones surge algo muy particular que yo le dije que ustedes lo tienen en una tablita que está en el manual. Ah, pero no lo están viendo, qué tonto que soy. Eh, bueno, a ver, esperen un segundito. Eh, ya les abro el micrófono a las que faltan, ¿eh? el manual. A Elena Caballero y a Jessica Minuti. Eh, bueno, ahora sí. sí. Buenas tardes a todos. Hola. Eh, de esa combinación surge algo muy particular Que lo tienen en el manual Al principio de todo Que es esta tablita que está acá A ver Yo voy a agrandar para que se vea mejor la tabla ¿Qué es esta tablita que está aquí Bien Acá pueden ver que tenemos tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, pero cada uno de estos tres signos de fuego es un fuego distinto porque Aries es un fuego cardinal, Leo es un fuego fijo y Sagitario es un fuego mutable. También podríamos decir que tenemos cuatro signos mutables, Sagitario, Virgo, Géminis y Pisces. Pero son mutables de distinta manera porque Sagitario es mutable de fuego, mientras que Virgo es mutable de tierra, mientras que Géminis es mutable de aire y Pisces es mutable de agua. Y así podemos hacer todas las combinaciones que se les ocurra. Eh, bien. Dicho esto, vuelvo a la página de tres, que me es más fácil manejarme. Eh, con eso ya podemos ubicarnos en en lo que es el sí acá estábamos bien eh, les decía que ya podemos ubicarnos en lo que es eh, el, el zodíaco. Eso nos sirve para poder tener un control. Hola, Marcela. Hola, Vero. Ahí les abrió el micrófono. Buenas tardes. Perdón no la demora, pero es que vengo llegando. <risas> bueno. ser eh, Cerrame el micrófono, por favor, que se escucha la música. ¿Vero? No, no tengo yo música, yo tengo apagado el micrófono. Marcela, una... entonces. Marcela. Ahí la... Sigue la música ah. <risas> A ver Bueno, ahora sí estamos eh... Bien Entonces eh... Les decía Ya tienen Eh la base para, para saber los signos por donde pasan los planetas. También ya vimos en las clases anteriores qué significa el sol en cada signo, qué significa la luna en cada signo, qué si el sol es este que lo estoy haciendo aparecer y desaparecer. La luna es esta. Eh, Mercurio. ¿Qué significa? Venus. ¿Qué significa? Marte. ¿Qué significa? Júpiter. ¿Qué significa? Saturno. En cada signo, ¿qué significa? Y Urano, en cada signo, ¿qué significa? También vimos que el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte eh, se, se dice que son planetas personales o interiores por la rapidez con la que se mueven en el Zodíaco, por lo cercano que están a la Tierra. Después está... Eh, después está el... Júpiter y Saturno que son fronterizos y, y por último están Urano, Neptuno y Plutón que son los transpersonales o generacionales porque tardan tanto tiempo en moverse en entrar y salir de un signo que eh, marcan generaciones de eso ya vimos a Urano la clase pasada el último eh, que vimos fue Urano hoy tenemos que ver a Neptuno que es el trinche del, eh, del Dios Neptuno el símbolo es el trinche eh, ...del Dios Neptuno... ...y para comprender a Neptuno... ...hay que remitirse... ...a, a quién es Neptuno... ...Neptuno... ...es... ...el, el Dios que su reino está en lo más profundo del mar, ahí donde no llegó el hombre jamás. Neptuno es el, el dios de lo desconocido para el hombre. Eh, Neptuno rige eh, a, al signo de Pisces eh, y cuando hablamos de Pisces hablamos del psiquismo del ser humano de la sensibilidad, de la intuición eh, y Neptuno Representa eso como regente de Pisces, o sea, por algo eh, en, en astrología se, eh, se decidió a través de los estudios o se investigó en algún momento de la historia y dijo, no, este es el planeta que rige a Pisces porque los piscianos tienen características neptunianas. Eh, Neptuno también emerge, o sea, sale a la superficie. No es un, un dios, un rey oculto en su reino. Por eso decimos que Neptuno por sobre todas las cosas es el psiquismo. La psiquis. ¿Sí? Es eso que se prepara para bien o para mal. Que se está preparando adentro de cada uno de nosotros. Y emerge. Entonces de ahí podemos tener varias... Ahí les abro el micrófono a las que entraron recién, o a las que salieron y volvieron a entrar. <ríe> ya tienen todos. Bien. Eh, entonces, les decía, cuando vamos al manual, que yo supongo que todos lo tienen, y si no, me lo piden, es de distribución gratuita eh, ahí en el manual tenemos perdón por ejemplo que Neptuno para Aries dice que un Neptuno en Aries como, como positivo es que son protectores inspiradores, creativos como negativo, dispersos, viciosos, revolucionarios. Eh, en Tauro son sensoriales, confortables, refinados. Eh, como negativo, son sugestionables, holgazanes, derrochadores. En Géminis son intuitivos, estoy hablando de Neptuno en Géminis, personas nacidas con Neptuno en Géminis intuitivo, imaginativo, transformativo como negativo, hipersensibles, angustiosos, influenciables ¿sí? y así van a tener las palabras claves para todos los signos Neptuno en Cáncer, Neptuno en Leo, Neptuno en Virgo Neptuno en Libra, Neptuno en Escorpio, Neptuno en Sagitario ¿sí? En Capricornio, en Acuario y en Pisces En Pisces, por supuesto, como está en su domicilio Como positivo, está con todo su poder Son artistas por excelencia Son emotivos, son perceptivos o pueden llegar a ser escapistas, muy pesimistas e incongruentes entre lo que dicen y hacen. Esto, como yo siempre les digo, ¿qué es lo que les va a dar la diferenciación? ¿Por qué? Porque Neptuno tarda mucho tiempo en entrar y salir de un signo. Entonces, marca generaciones completas. O sea, eh, Neptuno tarda eh, 74 años... Eh, no, 84 años en dar toda una vuelta al Zodíaco, ¿sí? Eh, quiere decir que está en el Zodíaco aproximadamente 12 años, ¿no? Ay, ahora se me fue de la cabeza. Ya se los digo. ¿Ven? ¿Cuánto tarda Neptuno en dar una vuelta? Eh, 165 años, perdón. Me había quedado pegado con Urano. Eh... 165 años, eh, pero era correcto lo que yo les estaba diciendo, porque si dividimos eh, 165 dividido 12 me da unos 13.75 años. Es 12 años más o menos en cada signo está... Eh, Neptuno. Entonces, seguramente muchos de nosotros que tenemos edades parecidas debemos tener el Neptuno en el mismo. Eh, perdón, eh, tenía que venir acá. Eh, en el mismo eh, signo. ¿Sí? Porque marca generaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, eh, voy a abrir mi carta. Yo tengo Neptuno en Escorpio. Seguramente... Eh, a ver... Pero creo que vos no. Tenés... Eh, No. Yo también tengo el sagitario. Así mira, en la orillita. A ver, ¿quién dijo yo también? Rosario. Ah, yo pero, también tengo en escorpio No tengo tu carta hecha, ¿no? No. No, creo que no. No. Bueno. Eh. No importa, les quería mostrar eh, que eh, lo que pasa es que yo lo tengo muy al final de Escorpio. Eh, pero todas las personas nacidas entre... Yo nací en el 68. Todas las personas nacidas entre el, el 60 y el 70, o sea 1960 y 1970 tenemos a Neptuno en Escorpio. Eh, ¿Qué es lo que hace que no seamos idénticos? No somos iguales. Y bueno, porque no todos nacieron con el Neptuno en casa 3, con Neptuno eh, con un trígono... Eh, no, a ver, eh, con un sectil con Venus eh, en casa 6 con un sectil con Urano y, y Júpiter ¿sí? no todos nacieron con eso eh, la carta natal justamente es una combinación de todos eh, esos valores Por eso es importante que sepamos más o menos todos los que nacimos con Neptuno en Escorpio o con Neptuno en Sagitario, con Neptuno en Libra, cada, cada generación, ¿no? Eh, tenemos un, un sistema de sacar de nuestro interior similar, pero después veremos cómo influye en cada individuo en particular. Creo que eso se pudo entender perfectamente. Y por último tenemos al último de los planetas que tomamos en astrología, que se llama Plutón que es este que acabo de poner ahí. Plutón sí tarda 246 años en dar toda una vuelta al Zodíaco. Es, eh, tiene una órbita que no es regular, entonces en algunos signos está más tiempo y en otras menos, eh, pero más o menos se dice que está unos 20 años. En cada signo. Eh, ¿Quién es Plutón? Plutón. A mí me gusta verlo como el ave fénix. Eh, Plutón es el planeta. De las transformaciones. Plutón es. Eh, es la energía atómica. Eh, Plutón es el volcán estallando. Plutón es el regente de Escorpio. Y ustedes tienen qué significan. Eh, cada, cada cuestión acá en el manual. Eh, los que son de mi generación, o, o un poquito más viejos, o un poquito más jóvenes, no mucho más jóvenes, pues yo tengo Plutón bien avanzado en Virgo eh, nacimos con Plutón en Virgo dice que las tres palabras claves para Plutón en, Vir, en Virgo es que son altruistas resilientes, precisos y como negativo quisquillosos, autocríticos perfeccionistas eh, eso nos da Plutón a la gran mayoría de los que están conectados. Debe haber alguno de Plutón en Libra. Eh, no sé si habrá alguien que sea Plutón en Leo. Creo que no. Eh, pero ya eh, Plutón en este momento está... Eh, pasando por Capricornio, imagínense que nuestra generación, la de los, eh, las, los que hoy tienen entre 48, 49 años, 50 y los que tienen 60 años más o menos, son Plutón en Virgo 20 años después Plutón en Libra después Plutón en eh, en Escorpio después Plutón en Sagitario y los que están naciendo hoy en día son Plutón en Capricornio ¿sí? Eh, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe, yo sí te entendí bien. O sea, los que tenemos de acuerdo, al, y el significado varía de acuerdo en la casa que se encuentre, ¿no? Aunque sea generacional. Totalmente. Eh, es generacional, marca un modo de ser, por eso se habla de que la, eh, los 60 estuvieron muy relacionados con eh, los cambios a nivel social, a nivel eh, del servicio al otro, eso es Virgo, sí eso tiene que ver con Virgo, y durante los 60 nació el hipismo, eh, después vino una etapa de, de Plutón en Libra, en la que lo que se buscó es el equilibrio es, bueno, tampoco nos vayamos tan en el extremo eh, y después vino un, una etapa de un Plutón muy fuerte en Escorpio eh, en el que el mundo se radicalizó y, eh, y buscó formas distintas. Eh, yo tenía una tablita que no la... Yo la tendría que haber puesto en el manual. Ahora no me voy a poner a buscarla. Pero Plutón en escorpio. Estuvo en el año... 1984 mil, eh, No, perdón Nación de Plutón Neptuno en Capricornio Sí, más o menos Entre el 80 y el 95 eh, y, y Fue La caída del muro de Berlín ¿Sí? y después vino la generación de de Plutón en Sagitario eh, una generación de cambios de filosofía de buscar eh, nuevas formas perdón, ¿eh? pero estoy tratando de permitirles hablar a todos. Ahí está. Eh, de buscar nuevas formas de desarticular y articular las cosas eh, en, el, en el mundo. Y hoy estamos viviendo la generación de este Plutón en Capricornio que es, indudablemente, el cambio hacia una nueva estructuración. Bien. Eso lo tienen todo en el manual. ¿Preguntas que me quieran hacer hasta acá? Yo hasta ahorita he entendido todo. Nada más, una cosa, hay palabras en el manual, que, que uh -huh. luego yo no sé cómo aplicarlas, por ejemplo, aquí Neptuno en Escorpio que dice lo negativo es egoísta, pues sí entiendo cómo, este pero ah, adicciones, o sea, son propensos a tener todo tipo de adicciones, uh -huh. Uh -huh. o sea, son adictivos, puede ser al trabajo, a una droga, a lo que sea. Sí, sí. Okay. ¿Y depresión que tienden a la depresión entonces? ¿Son depresivos? En negativo, pues, uh -huh. o pueden tener las dos actitudes negativas y positivas. No, bueno, después va a depender. O sea, eh, las tres cosas positivas y las tres cosas negativas están adentro de cada uno de nosotros. ¿Con qué fuerza sale afuera? cada una de esas, eh, con qué intensidad, después va a depender de la casa en qué cae, va a depender de qué otros planetas están en juego, en qué signos están en, en, en juego, ¿sí? porque no es lo mismo para un sagitariano, por ejemplo, el Sagitariano es adicto a los juegos. Eh, porque es el Centauro. Y, y los Centauros eran... Eh, adictos a, a la diversión, a la noche, a jugar. A, ¿sí? eh, entonces... El... Eh, si tenés un Sol en Sagitario y tenés un eh, Neptuno en Escorpio, en, en Casa 12, tenés muchas más posibilidades de ser un jugador compulsivo en juegos de azar, me refiero, en apuestas, que otra persona no quiere decir que no lo hayas trascendido ¿sí? por eso en astrología siempre váyanse con cuidado cuando tengan al cliente adelante bueno, en astrología y en todo hay que ir con cuidado bueno, okay, gracias por nada, pero Entonces, ahora vienen los nodos lunares. Los nodos lunares... Ah, esperen, porque no se los estoy mostrando. Me están viendo a mí. Qué bonito lo mío, ¿no? Ahí me encontré. Qué Bonito. Bien. Bien. Los nodos lunares siempre son dos y siempre están opuestos, o sea, trabajan en pares. Son estos dos que están acá. Por lo tanto, los nodos lunares, <coughs> discúlpenme por la tos, por lo tanto, los nodos lunares no se leen solos, se leen, en conjunto entre ellos dos cuando veamos aspectos ustedes van a ver que acá en este programa te marca los aspectos con los planetas pero yo no los tomo de hecho si yo ahora marcara un aspecto la oposición me va a marcar que los nodos están opuestos y sí, siempre están opuestos, siempre. Porque qué son los nodos? Es donde. Eh, imagínense el sol eh, como centro, ¿sí? O sea, el sol está como centro. El planeta Tierra está girando. ...alrededor del Sol... ...este planeta que acá lo vemos fijo... ...está girando... ...y la Luna... ...a su vez... ...está girando alrededor... ...de... Eh, ...del planeta Tierra... ...entonces... ...hay un momento... ...en el que la elíptica... ...de la Tierra... ...alrededor del Sol se cruza con la elíptica de la luna girando alrededor de la Tierra. Es, esos dos puntos son el nodo norte y el nodo sur. O sea, son dos puntos en el espacio, no son planetas. El nodo norte, que generalmente se lo marca en rojo, y el nodo sur, que generalmente se lo marca en azul, Representan el Dharma, el nodo sur, y el Karma, el nodo norte. Karma, eh, lo tomamos, la palabra Karma, entre comillas, <coughs> eh, sería lo que vengo a trabajar. Eh, y eh, Dharma eh, sería las herramientas que traigo para trabajar eso que vengo a trabajar entonces si ustedes van al eh, al video que yo les dejé acá yo ahora voy a compartir la pantalla de telegram si van al video que yo les dejé acá que es la clase 15 van a encontrar en la caja de descripción que cada vez está más difícil de encontrar eh, esto que yo tengo acá y que ahora se los voy a mostrar en grande dejar de compartir esto que yo tengo acá impreso que es lo que les habla de el eh, quirón del quirón de los nodos lunares de la manera que se deben leer ¿sí? vamos a volver a compartir pantalla con esto entonces, por ejemplo acá nosotros tenemos en el día de hoy que los nodos lunares están en Géminis, siempre se empieza a leer el del karma el rojo Géminis, nodo norte Sagitario nodo sur entonces, yo acá tengo nodo norte Aries, nodo norte nodo sur Libra, o sea, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, ¿sí? Nodo norte Tauro, nodo sur Escorpio, pero después yo los tengo al revés también, o sea, acá en esta descripción tengo nodo norte Aries, nodo norte Libra y también tengo nodo sur eh, Nodo Sur, eh, al revés, Nodo Norte Libra, Nodo Sur Aries. ¿Sí? Se entiende porque se lee en pareja. Entonces, por ejemplo, dice que para Nodo Norte Géminis, dice que son bastante intelectual y social, este nodo invite y pone retos cuando se trata de aprender, enseñar y comunicar las ideas propias, los sentimientos, y poner todo eso al servicio del mundo. Eso es el nodo sur en Sagitario. sí O sea, nodo norte en Géminis lo que hace es que los haga intelectuales, sociales, los... Eh, eh, se ponen retos de aprender, de enseñar, de comunicar ideas propias eh, Y todo eso puesto al servicio del mundo Porque eso es el nodo sur en Sagitario Creo que se puede entender fácilmente que no tiene mayor conflicto ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo sí, ahora sí ya te entendí. Bien. No son tan. Eh, bien. Sí. Eh, no sé, a mí siempre me confunde eh, las interpretaciones y son cuando son por casa y cuando son por planeta. Por ejemplo, si el nodo está en Géminis pero suponete en la casa 8. Bueno, eso ya vamos a llegar, todavía no llegamos, Silvia. Ok, ok, ok. Pero, por... sí, pero tendría la preponderancia, sería la característica de Géminis, ¿no? Siempre, va, siempre, cual, en cualquier, no solo en los nodos, en cualquier planeta que vamos a leer, primero leemos en qué signo está el planeta. Y después... Después pues vamos a leer en qué casa está. Por eso lo enseñamos también de esta manera. ¿Sí? Las casas las dejamos para enseñarlas a lo último, que es algo con lo Gracias. que yo no me quedé conforme del todo, después de ya haberlo mandado a, a editar y e imprimir, con el manual, porque las casas quedan eh, después de los signos. Eh, me parece que hubiera sido mejor ponerlo al final pero bueno, no importa Esa fueron indecisiones mías eh, yo lo charlé lo discutí con eh, eh, no, lo, lo debatimos en grupo pero al final hicimos lo que yo dije que <ríe> teníamos que hacer y después me arrepentí esas cosas me pasan soy, sí. ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez comparaste, y me acuerdo que, pero no me acuerdo bien el orden, me comparaste como si fuera un teatro, ¿no? Dijiste que el signo era eh, el cómo, algo así. Es que sí. se, se me fue ahorita. Está bien, pero después eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a casas. Por eso, okay. ahora eh, a mí lo que más me interesa es que ustedes manejen... Eh, con fluidez el, el tema de planetas en signos, no en las casas, ¿sí? Porque después va a venir lo, lo que se complica un poquito, pero que tampoco es tan difícil, que es planeta en signo y en casa, ¿sí? eh, Pero eso con práctica sí. lo vamos a sacar adelante. No, eso. sí, por ahí la conclusión mía fue por, al ver, viste, que empezamos a ver los eh, los más lejanos, uh -huh. y cuando dije que como que ahí no era tanto por el signo, sino por la casa, lo que incidenciaba, o sea, entonces sí. como que se me hizo... Nah, está bien, está bien, Sí, es que está bien, te comprendo, te comprendo. Los, eh, los más lentos, sí, sí. Eh, o sea, si no, imagínate que seríamos robotitos hechos todos iguales eh, todos los que eh, nacimos con Plutón en Virgo o con Plutón en Libra o, eh, sería ilógico entonces, eh, los, los más lentos eh, tienen la primera lectura que tenemos que hacer es en el signo pero tiene mucha importancia en qué casa cae y qué aspecto forma con los otros planetas. Pero eso ya lo vamos a ver. Todavía falta un poquitito. Eh, yo creo que ya igual casas creo que lo vemos la semana que viene, porque ahora sí viene mi, eh, mi ídolo máximo, Sí, yo lo amo eh, es al, a todos los centauros yo los quiero pero a este lo quiero más especialmente que a ninguno eh, que es un planetoide no es un planeta ¿sí? y que se llama quirón que es este que ustedes ven acá están viendo así que ustedes ven acá que es como una llavecita de hecho en algunos lados dicen que es la llave a la sanación eh, a la sanación interna en la caja de descripción también del vídeo que les subí hoy eh, Les dice, por ejemplo, que en astrología representa nuestro más, nuestra más profunda herida y nuestros esfuerzos para sanarla. También apunta al lugar en donde se tienen poderes curativos como resultado de nuestras profundas heridas espirituales es posible que se dé un exceso de compensación en esos ámbitos de la vida. Entonces, yo les quiero mostrar que mi quirón ¿sí? está en Piscis. ¿sí? En Piscis interceptado en la casa 7, pero no voy a hablar todavía de casas. Eh, está en Pisces los copiamos también sí, está en Pisces <ríe> porque tarda, tarda. Eh, Quirón tiene una <coughs> es, es muy es errática se llama la órbita de Quirón eh, y tarda entre 50 y 51 años en dar toda una vuelta al Zodíaco pero entonces, hay, eh, hay signos en los que está eh, dos, tres años y hay signos en los que puede llegar a estar hasta cuatro, cinco años, seis años, siete años. Eh, es muy errático, eh, Quirón. Por eso siempre es eh, tan discutido en astrología, porque aparte es relativamente nuevo. Que la astrología lo tomó. <coughs> Imagínense que fue descubierto. En 1977. Eh... Bien. Entonces les decía. Eh, mi más profunda herida. Y, y mi mayor esfuerzo. Por sanarla. Está en lo más profundo de mi psiquismo en Pisces ¿Sí? eh, pero también es el lugar donde tengo poderes curativos ¿Sí? y esto por qué es así dice que en la mitología griega Quirón eh, fue un centauro, pero un centauro sabio. Eh, fue el antiguo padre del arte de la medicina. A diferencia de los otros centauros, era bueno, sobrio, civilizado eh, y no como los otros centauros de la mitología como los sátiros que eran conocidos por ser salvajes y lujuriosos bebedores indulgentes y huerguistas ¿Sí? me encanta esa definición de los centauros por eso eh, Quirón era un gran sanador era astrólogo y, y también era un oráculo respetado cuando en mitología hablamos de oráculo del oráculo humano, del oráculo puesto en una persona, estamos hablando de que tenía evidencia, ¿sí? o sea, de que lo consultaban y él podía contestar. Se decía que Quirón era el primero entre los centauros y era altamente venerado como profesor y tutor. Él vivía en una cueva del monte Pelión, en Tesalia, y fue un gran educador en música, arte, casa, moral, medicina y cirugía. Un día, Hércules se encontraba visitando a, a, a, a Quirón y, y se produjo ahí en la cueva. Eh, un asalto en el cual una de sus eh, flechas envenenadas con sangre de Hidra cayó en el muslo de Quirón. Eh, esto le causó una herida a Quirón incurable. Quirón eh, tenía. Eh, era inmortal. Y esta herida era incurable y muy dolorosa. Eh, como él justamente era inmortal, no podía morir. E irónicamente, siendo un sanador excelso, no podía curarse a sí mismo. Más adelante, renunció a su preciada inmortalidad para dársela a Prometeo quien había sacrificado su vida para permitirle a la humanidad obtener el uso del fuego. Eh... Entonces... <coughs> Quirón, eh, en la carta personal, señala la energía que apunta al tipo de cualidades y al área de la vida que brinda la oportunidad de entender lo que significa la entrega desinteresada y que permite crecer a través de las respuestas elegidas para sanar estos baches y suavizar las heridas yo siempre digo que para para poder <coughs> entender la astrología lo primero que tenemos que entender es en la mitología que representa cada uno de estos símbolos. Cada uno de los planetas. Porque después lo demás está eh, escrito está escrito en el manual con palabras claves que las pueden estudiar de memoria está eh, escrito en eh, en el eh, en libros en muchísimos libros. Eh, lo demás es fácil si ustedes saben eh, de qué se trata cada uno. Después es empezar a combinar. Eh, si yo les digo que, por ejemplo, Que me digan, eh, hoy que estábamos hablando de, de Plutón, pero no miren en ningún lado, ¿eh? No se fijen en el manual, nada. Que, que me digan algo de Plutón en, eh, en Cáncer. ¿Y por qué? A ver quién habla. Todos tienen el micrófono abierto, ¿eh? Solo tienen que... ¿Y puede ser transformación de las emociones? ¿Por Pensando en que tú es transformación y la luna representa las emociones. ¿No? O la madre, no Está lo bien. tengo muy claro. Sí, claro. ¿Puede ser también una transformación en su ámbito familiar? O sea, cambios, transformaciones. Eso más, no, si sí estaría profesor. en casa 4, y a casa todavía no llegamos. Sí. ¿Podría sí. ser transformación, ¿Cómo? pero en los sentimientos, en la sensibilidad? Podría ser, Sofi A uh -huh. ver, Agos Y no sé, Plutón es como muy también autoritario, ¿no? Como que el, el, el autoritario familiar. Eh... Que, el que comanda, digamos, como debe ser por ahí también sí. este, la estructura sí, igual fíjense que me hablaron de eh, de la luna que no está mal lo que dijo Rosario pero me hablaron de la luna eh, que es regente de cáncer eh, me hablaron de eh, familia familia que en realidad es la casa 4 y si bien cáncer está relacionado con la casa 4 porque es el cuarto signo cáncer no es familia <coughs> familia es casa 4 ¿sí? sí entonces eh, ven cómo se, se van complicando ustedes mismos a sí mismos ¿Sí? yo les dije eh, plutón en cáncer. Entonces, ¿cómo en general sería un Plutón en cáncer? ¿Sí? ¿Cáncer qué significa? Sí, lo que tengo que saber es que, cuáles son las tres palabras claves de cáncer. Sí? Eh, eso ya lo vimos. Por eso Pero entonces, a lo a una persona que protege mucho a los demás, que, que está al pendiente de todos? Podría ser, ¿por qué? Pues porque habías dicho que era protector, ¿no? Que, se estaba, que estaba... ¿Quién es protector? Es un es es Plutón. Ajá. Y en el signo, de can, el signo de cáncer, pues es un signo protector. Bien. Bueno. Podríamos decir que sí. ¿Qué más? A ver... A ver, vamos. Yo dije que. Sí. <ríe> Marcelo, bueno. Yo dije que eh, en cuanto a las emociones, porque Cáncer es pura emoción. Pura emoción, pura perfecto, perfecto. Sensibilidad. Claro. Y pues Plutón es como la transformación, entonces es como la transformación de esas emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y también que puede ir de un lado para el otro, ¿no? Sí, correcto. O sea, que pueden uh -huh. estallar. Porque también es sí. la bomba atómica, Plutón. Ajá. Bien, perfecto, perfectamente leído. Vamos a ver con otro de los que vimos hoy. Neptuno en Sagitario, a ver. Profesor, sí, buenas Mora. tardes, ¿cómo están? Hola. ¿Podría ser Neptuno en Sagitario eh, que se manifieste como muy dogmático digamos eh, la ensoñación de Neptuno con eh, la, lo filosófico, lo explorador de Sagitario pero que, que lo lleva a como a conocer diferentes enfoques pero siempre son los que le resuenan mucho a él entonces y el Neptuno tiende a, ide a idealizar y a hacer muy propio muy suyo lo que cree y en lo que sueña y lo que siente, entonces yo siento que Neptuno en Sagitario puede ser como que esta es mi filosofía de vida en esto creo, esto sueño y a lo mejor ahí me enfrasco, pues no, no permito un poco porque, porque me dejo llevar por, por lo que me hace sentido para mí, pero... Desde la imaginación más profunda, el sueño más profundo, la entrega más profunda. Entonces, es como que esto es y es esto, pues, con, en función con tal. Perfecto. Chévere. Gracias, profe. Bueno, eh, hagamos un repasito general, eh, pero no hablen siempre los mismos. Eh, todos tienen para abrir el micrófono y, y decir. Eh, y, y terminamos la clase por hoy eh, entonces, a ver eh... Pero Marce Mar sí, Marcelo, so perdóname un segundo sí. eh, pues es que ya llegando a este punto yo te quería pedir un favor sí. a ver si me incluyes en el CAP 1 porque pues ya la idea es como empezar a mirar de los ejercicios que están haciendo allí ¿no? bien eh, sí. A ver, ¿cómo avanzamos? Uh -huh. Perfectamente, no hay problema. Listo, gracias. Por nada, Sofi. Eh, bien, lo voy a hacer ya, pues si no después me olvido. Eh, a ver, eh, CAF 1. Eh, Sofi. tengo primero voy a tener que eh, a ver si puedo hacerlo desde acá per perfil y añadir contacto listo ahora si sí me vas a aparecer seguro eh, entonces en CAF 1. Ah, ahora sí. Sofie Añadir. Listo. Ya te añadí al CAF 1. Eh, bueno. No. Vol volvemos acá entonces. Bueno. Hacemos un repasito general. A ver. Eh... Sofi, ya que tenías el micrófono abierto, decime una palabra clave de sol en Aries. Sol en Aries como la, la fuerza. La, Bien. Bueno, eh, la fuerza. Perfecto. Eh, uh -huh. Débora, luna en Tauro. Eh, la emoción por, por los placeres, o sea, por conectar con los placeres, la comida, bien, bien. las sensaciones en la piel. Es. Pero, Mercurio en Géminis. Es una persona expresiva que puede ser, piensa piensa mucho las cosas, las analiza mucho, pero es fácil para expresarse, para comunicarlas. Bien, es hábil. Bien, bien. Y son mentirosos. Silvia Fanny Funes, eh, Venus en cáncer. Estoy siguiendo el listado. ¿eh? <ríe> no, Silvi no tiene ganas de hablar. A ver, Elena Caballero. No. Ah, sí, sí, ahí habla. Perdón, usted. no me <ríe> he escuchado. Perdón. Este, no la, afectividad, la afectividad familiar perfecto, bien, muy bien muy bien, me gusta esa combinación que hiciste eh, Venus, Marte en eh, Cáncer Leo a ver, Elena Caballero pregunta Marte en Cáncer no, Marte en Leo a Marte se expresa como un Marte eh, iniciador y que le gusta, eh, que es un Marte que se expresa de manera espontánea y hacia afuera. Bien, eh, Marte Júpiter en Virgo, eh, Jessica Minuti. no me contesta, Bibi hola, hola. <ríe> eh, Júpiter <ríe> Júpiter en Virgo sería alguien que se esfuerza mucho cuidando a los demás siempre, o sea, hace las cosas a lo grande perfecto eh, Trirene eh, Saturno en Libra Creo que no tiene micrófono, que no puede hablar. Bueno, eh, Monina. No. Very nice No. Bueno. Saturno en Libra, a ver, empecé, vuelvo para arriba. Y ahora quedaste arriba vos, Vivi, ¿Saturno en Libra? ¿Saturno en Libra sería alguien con unos límites muy firmes a la hora de encontrar la justicia? O de encontrar como lo que debe ser. Bien. Elena, eh, Urano en Escorpio. Sería como eh, un urano que se expresa de manera profunda, pero de una manera, al mismo tiempo, de una manera diferente, innovadora. Bien. Eh, Silvia Fanny Funes, Neptuno en, eh, en Sagitario. Eh, Neptuno en Sagitario. Bueno, Neptuno Sagitario yo lo veo un poco distinto que lo que comentaron hoy. Por ahí yo lo veo este, con un espíritu más de, de pregunta, de reflexión, de docencia, de este, con un alma filosófica, digamos, pero más que de secta, de, de dudas. Uh -huh. perfecto perfecto muy bien leído eh, lo que pasa que las dos cosas, lo que dijeron hoy también era cierto lo que pasa que es eh, hay que verlo en el contexto de la carta pero está bien lo que vos dijiste eh, Plutón en Capricornio a ver eh, Silvia, Elena, Vivi Débora Sí. ¿Qué? no la escuché Plutón en Capricornio Plutón en Capricornio creo que nos puede estar diciendo de una característica de, de hacer eh, de conseguir las cosas con muchísima agudeza, o sea, entrar en profundidades para hacer las cosas tal cual como se lo propone y creerlos de esa forma, o sea sin, sin, sin miedo a equivocarse, sin margen de error, o sea, es como la intención de entrar al lado profundo y, y ver eh, cómo conseguir lo que se propone, pues, de, de la manera en que, en que así lo siente hacer. No eh, sé si va por ahí. Bien, perfecto. Sophie Green, a ver, eh, nodo norte en acuario, nodo sur... Leo eso es más que todo como relacionado como a las expresiones en grupos bien o sea su desafío es el grupo su desafío es exactamente su desafío bueno. es eh, involucrarse con más gente y no ser, claro. buscar no estar eh, solo. ¿Mm? ¿Y cuál puede ser la herramienta ahí, o sea, el nodo sur? ¿Eh, ¿La comunicación? Claro, que son simpáticos. Los amigos. Que son amigables, Ajá. ¿sí? Eh, eh, o sí. sea, traen como, como virtud ese nodo sur en Leo, que son simpáticos, son amigables, entonces eso les da como una buena... Muy bien, muy bien. Veo que me parece que eso me pasa, que eso me pasa a mí. <ríe> <ríe> no. Me parece. Y Quirón en piscis A ver, eh, Quirón. ¿a quién le faltaría Vero Quesada? Pues yo creo que eh, la herida sería, bueno, serían las emociones, ¿no? En... Las, y lo digo por mí porque su problema serían las emociones y sus herramientas que está están en es Virgo, ¿verdad? que está del otro lado sería organizar sus emociones o sea la organización y el análisis de sus emociones bien muy orgulloso me siento de este grupo la verdad eh, están avanzando muy pero muy bien eh. Yo no, no me acuerdo ahora cómo dia, tengo diagramadas las clases, pero estimo que las que vienen ya nos metemos con el tema de las casas. Eh, esto me da nervios cuando me preguntas. <risa> <risa> <risa> Hasta me da temblorina. A todos. a todos, yo creo que a todos nos van a ¿Se hace que... mi cerebro como si estuviera en blanco ¡Ay no! ¡Qué feo! Si no vieron que estamos temblando todos cuando nos nombran <risa> No, no Si esto no se trata de, de hacer una de, de probarlo saber si saben o si no saben es, Lo que yo quiero contagiarles es el, eh, ese tema de poder practicar con, eh, con, con la lógica, o sea, ustedes ya tienen ideas, eh, y algunos hasta saben, pero, digo, ya tienen ideas más o menos de cada signo, o sea, si yo les digo Aries ya saben el impulsivo, si yo les digo Tauro ya saben el... Eh, el que le, el que le gusta comer bien, el que le gusta lo mejor, el que le gusta la buena ropa, eh, la buena vida. ¿sí? Si les digo Géminis, ya saben, el, el charlatán, el que habla, habla, habla, habla. Si les digo Cáncer, el que sufre, el que ay pobrecito, el que protege, el que abraza. ¿sí? Eh, si les digo Leo, el egocéntrico, el sol. ¿sí? Eh, si les digo Virgo, el que está al servicio de los demás, el que hace, el que limpia, el que... sí, si les digo libra, eh, el que trata siempre del de equilibrio, no, no, esto si le di un caramelo a este, le toca dar un caramelo a este otro, ¿sí? la búsqueda del equilibrio. Escorpio, eh, la sexualidad, ¿sí? la explosión, la... <risa> eh, eh, la transformación eh, si les digo sagitario ya saben el loco del zodíaco el que está apuntando con la flecha hacia lo más alto eh, el que busca nuevas filosofías eh, nuevas cosas eh, el soñador si les digo capricornio el estructurado las estructuras si les digo acuario el amigable, el simpático, eh, ¿sí? eh, si les digo eh, Piscis, el hacia adentro, ¿sí? el... entonces sabiendo después qué representa cada planeta, es muy fácil hacer, practicando, es muy fácil hacer esas combinaciones. Si yo digo que eh, la luna son los sentimientos y, y acabo de decir de que Leo es el egocéntrico el que, ¿sí? y les digo que es una luna en Leo y bueno, sentimentalmente va a estar demostrando continuamente qué es lo que siente lo bueno y lo malo que siente ¿eh? no es que se va a hacer el cariñoso también puede llegar a ser muy agresivo pero siempre demostrando lo que siente él o ella, <risa> ¿sí? Eh, Ven como eh, hay que encontrarle esa lógica y después es fácil. Bueno, me alegro que hayan estado conectados. Eh, yo voy a intentar hoy mismo editarlo, el video este, lo estuve grabando. Eh, y... Y entonces eh, subírselos hoy mismo para que ustedes lo puedan volver a ver. O quienes no estuvieron en la clase puedan tomar esta clase. Pero ven que es mucho mejor cuando están en esta clase. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. chao Gracias. Chao, Un beso. Bye. Hasta mañana. Mañana hay ah, clase, ¿verdad? Sí. Mañana hay clase en, por YouTube a las 18 horas Argentina. Eh, va a estar Liliana, Liliana Tietz va a estar haciendo la carta de eh, Frida Kahlo conmigo. Así es verdad, es bien. verdad. Sí, gracias. Okay, chao, chao, chao. Besos a todos. Bonita tarde, bonito fin.